Hola, esto es Voces SJ y yo soy Luis Salina Roca. Hoy es Sábado Santo y como podéis ver, Jesús ya no está en la cruz. Hoy es el día en el que hace más de dos años, pues cogieron a Jesús de la cruz, le descendieron y le enterraron. Es el día que va entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Es el día, el día que toca esperar. El día que toca esperar, porque tampoco tenemos muchas cosas que hacer. Si vamos a la parroquia, pues no hay misa. En la Pascua, bueno, sí que hay algunas actividades, que sea el camino de Maús, que si un taller, que sí... Sea... Pero sin mucha sustancia. Estamos esperando a que llegue mañana. Y en el fondo es normal. Estamos esperando a Jesús, porque, bueno ya se merecía un descanso, ¿no? Tanto tiempo trabajando, tanto tiempo explicando historias, tanto tiempo curando... Se merecía un poquito de descanso, al menos, qué sé yo, un día. El... Es un día que, en el fondo, se hace un poco aburrido. El... No sabemos qué hacer y por eso le hacemos esta especie de favor a Jesús. Lo que pasa es que, en el fondo, favor nos, nos lo hace Dios a nosotros. Este es un día en el que Dios nos hace un favor porque Dios nos espera. Dios nos espera a que nosotros seamos conscientes de que Jesús sí que puede resucitar. Pero a veces parece que nos pensemos que Dios no sepa que Jesús va a resucitar. Si lleva dos años resucitando, todos los domingos resucita. Pero, pero claro, hacemos ver que no se entera. Este día lo necesitamos para ser conscientes de que Dios nos está esperando detrás de cualquier esquina, detrás de cualquier fracaso, en cualquier momento en el que nosotros pues, nos sentimos pues, más desamparados, más solos. En esos momentos es en los que, que se hace real la resurrección, cuando en la muerte fue la muerte de Jesús en la cruz, allí se hace, se hace presente Dios. Y evidentemente que, que Dios no quiere estas muertes que sufrimos, pero lo que sí que quiere es estar siempre allí donde le necesitamos, donde le esperamos. Por eso, por eso Dios nos espera, por eso Dios nos hace ese, este favor y por eso Dios te espera a ti.